Magacita. Facebook y Instagram. No hay Facebook y Instagram. Y acá volvemos así una vez más con arroba joven. Estamos al aire, chicos. Quería le la carcajada al aire nomás. Bueno, no importa. Estos son los last de arroba joven. Me sí, señora. Mataron. Estamos nuevamente en Facebook y en Instagram. Y si no, ¿por dónde nos pueden ver? Si no te uniste, unite ya y escúchanos. Estamos en Mix Magazine Oficial por. Facebook e Instagram, también nos pueden escuchar y ver por donde brí por wwwmix medio y donde más y por el canal del Telpin 783. Así que bueno, ¿todo bueno, usted? segundo sí. bloque que tuvimos, Así la es. verdad que bueno, tuvimos ahí un invitado muy bueno como Jorge Bardán, ¿viste? de Feria de la Ciencia. Estamos acá con. Amilcar Roldán. Amilcar Roldán. Amilcar. Amilcar. Amilcar. Amilcar. Amilcar. Amilcar. Amilcar. Amilcar. Amilcar. ¿Sí? Así es. Así es. Para hablar de un tema que, dentro de todo, hoy en día. O sea, es un tema lindo para hablarlo. Pará, pará, pará, pará. ¿Qué, qué empieza? Ya empiezan así corriendo. Paren un poco, loco. No me dejaron no, meter en pero... una cuchara hoy. Ah, ya cierto. Traje... Perdón, perdón, morir. No, no sí, puedes. Es verdad, ser. Espera, no voy a Me va a matar Laura. ¿Qué pasa? ¿A pasa? ¿A Ahora anda? Laura me mata. Bueno, paso a paso. Yo, yo les dime. dije. ¿Puedo saludar a la persona que nos saludó? Sí, ahora la saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso? Bueno, primero, car, muchas gracias por venir. Eh, así que, bueno, ahora vamos a, vamos a arrancar con el tema de hoy. Primero la vamos a dejar a Laura, que tiene algo sí, muy importante pero que decir. aparte yo les dije, vamos a hacer, irnos un ratito antes y están corriendo con el programa, digo yo. Bueno, no, mentira. Che, es que estamos, es con, estamos... Están reenchufados. Me, me encanta igual, ¿eh? Hoy bueno, con mucha fila. yo el otro día entré en el colegio sí. y justamente en este programa habíamos tenido en algún momento un... Eh, el tema principal había sido el diccionario de los chicos sí. oh caramba cuando entro al aula de los chicos decía arriba en un, una pizarra el diccionario de los chicos y surgieron ¡Mita! estas wow, palabras a ver a ver a ver a ver yo les voy a tirar las palabras que surgieron sí, díganme si las pronuncio mal porque no okay. sería sí, ni, no, no sería eh aye aye ¿Cómo lo cómo escribieron? cómo s escribieron e ¿A-S-H-E-I? a s h e -I. O a Achei. Achei. Achei. No, no saben. Bueno, ¿No será Nash? Nash. No, H. Debe ser eso. Ah, ese, sí. Bueno, Cringe. Cringe. Bueno, es la. Ay, la, no la tuve. <risa> un poco las palabras que hablamos la semana pasada. A ver, grinch. otra más. Cringe, más. tampoco. Sí. Eso es vergüenza ajena. ¿Vergüenza ajena? Sí, lo mencionamos. Qué difícil, que son ustedes, loco. Bueno, crush, sí, la mencionaron. Manso, también. ¿Manso? No, manso no. Manso y tranquilo. Claro, Ahí manso está, igual no. es manso. Acordé, manso, tranqui. tranqui. Manso. Manso. Esa es de mi época también. Nice. Nice, nice, nice. Oh, nice, nice. Qué nice, lindo. Bien, claro. Bueno, está bueno sí. Bien. Creepy. Bueno, creepy... Yo sé, eh, yo no tengo ni idea te lo juro. es... que creepy, <risa> eh, creepy se le... Eh, claro, es, es un... Eh, no sé cómo definirlo, porque el creepy es, es una droga. Ah. Es <risa> creo que es como... como o si sea, estás creepy, ¿Cómo está creepy, está drogado. No, no, es marihuana. ¿Estás creepy? Eh, creepy? Creo que es la marihuana. Creepy, creepy, bueno, lo dejamos para la próxima. Yo les quiero sí, más, sí, más sí, o menos... Sí, sí, eso sí, lo hablamos. Sí. ¿Down? Sí. sí. Eh, hey, ¿qué? Eger, ¿Eh? Eger, Eger ¿Cómo está escrito? Eger. E Iger Iger, bueno, y tenés razón porque en inglés se pronuncia no, I, sí. Iger Che piba, che no, chica No, no, no es eso. ¿Qué es? No sé cómo se, se define, pero no, no es Al es micrófono, como, un, por favor Es como perdón, un, perdón. un estilo de moda muy diferente de tipo emo que están inventando mucho ahora <risa> Ah, es un grupo de gente que son <risa> Iger Claro, Ese, es algo raro. raro Ah, bueno, me voy a poner okay. Edgy <risa> es muy Pero la, perdón los jóvenes son ustedes ¿eh? no sé Edguy es para está la foto de eso no tengo la eh, sí ay la... qué lástima no tengo la foto o la próxima la pasó mira no me di cuenta no, la vemos la, la vemos pasada en la pantalla tiene razón bueno manija sí sí manija vale. Nieri conenie Nieri Nieri <risa> vendría a ser como compañero sí. gente ah, llegamos oh. a Capital Federal nos mandan saludos de allá esa ¡Fua! Vamos a Capital Federal Nos están escuchando ¿Same? Sí, Same, sí. sí ¿Soguero? ¿Soguero? A mí se me da como... <risa> a vos, Milcar, ahí que estás también Cualquiera, no, no, no joven, tiene ¿Epicardo? Sí, epi, sí, eh, sí, épico, no, no, algo no, no. épico no. ¿Flow? Sí, tiene ah, mucho ahí, flow ¿Lol, flow, <risa> low, low? ¿Lol, low? ¿Lol? ¿Lol? ¿Lol? ¿Lol? ¿El LOL puede ser, pero low LOL? ¿Lol? ¿Qué es? Tipo un jaja abreviado. A ah, mí de decís jajajaja. dale ja, ja, ja, ja, ja"? claro, No, no, no, no, no, no. no, no. no, no decís no <ríe> una sola. Eso <vez"? risa> es... <risa> <risa> <risa> <Sí. risa> ya la hora escrita, <risa> <risa> <risa> <risa> lo, <risa> <risa> no, lolo lolo Lolo, No, lolo, grupo de lolo ver, va otro. Bueno, ese sí, Naye. Sí. ¿Qué es Naye? Es sí, decime qué es, es Naye. El... No sé, yo Nage. le pregunté a todo el mundo y nadie me lo supo decir. Y claro, dije, es, es, como Nage, es, como Nage, es como está decir, está bueno. Chico, si usted sabe claro. qué es Naye. Es como es estar bueno. Bueno. escribe en es que no no Instagram su definición de Naye. Vos no, sos No, no, no es eso, sino que es como, para darle un ejemplo rápido, más, más te mate toca la guitarra, Naye. Naye. Es como decir, Flash Es como decir, flash. No, que toca bien, está muy bueno. Ah, Naye algo claro. muy impresionante, ah, claro. Nache, algo así, mira vos, pop, uh, maté yo <risa> pop, p -O corta, eh, pop, es como una abreviatura de no sé, pop se te cae el teléfono, dos es puntos, como que lloran, va a narrar una situación, ¿tendés? digamos, claro, claro ponen ¿no? pop dos puntos y te narran algo que va a pasar. Y lo una especie de narrador ah, sería Ah, claro, sí, sí, ahí entendí Te ponen eso y decís deciden... ¡Viva la literatura acá. Sí, no, la <risa> sí, acá tenés que... Una imaginación <risa> Sape, bueno, Sape... sape Alecaligia, Alecaligia <risa> ah, Bueno, pero... Sape, Sape, ah, sape. Try hard, dale try fuerte Trae hard try hard. Try hard Pero para mí trae hard es re de... Violento, sí. de ir, es... Es... hacer una acción violentamente Sí, fuerte Trae claro, como, claro, como... Sí. trae... hard ahí Sí. Te voy a traijar. Ahí está, claro. Te voy a traijar. Uh. Arriba. Me, me matan. Bueno, eso le quería decir ya que usted había traído el diccionario joven. Este, yo les traje palabritas jóvenes. Muy bien, Laura, muy bien ahí atenta al programa. Ah. Muy va, ah, guarda, guarda, acá la producción nos hemos estado. Bueno, y ahora sí, lo que ustedes quieran hablar, ¿dale? Bueno. No eh, sé cómo hablar. <risa> ya, no, ya no sé, ya no sé alíate, pero bueno. <risa> Ay, bueno, bueno. Para, vamos a volver, vamos ah, a volver, vamos a hablar. así serios. que nada, bueno, volvemos acá con Amilcar, eh, Sobre un tema que la verdad que está muy bueno para los jóvenes poder charlarlo, poder hacer presente Porque bueno, en, en las situaciones en las que estamos, después pandemia, post pandemia, sería muy, que, que es, que es muy, muy muy bueno de hablar, ¿no? Eh, tanto como para preguntarles, para ustedes, ¿no? Para, para nosotros también, sí. que eso es un debate Vamos a empezar por Laura, no, empezamos por Anmilcar o Mateo ¿Vos qué dices? Para el invitado, por favor. Listo. Milcar, una consulta para vos. ¿Qué es la felicidad? Y para mí la felicidad sería un estado de confort o un estado de ánimo donde vos te sentís conforme y te sentís bien y contento a relación de lo que haces. Va mucho dependiendo de cómo lo tratás o de qué manera lo tomás. Wow. Eh, espectacular. <risa> eh, no, un buen, un buen concepto la verdad que quedó muy claro. Eh, ya nos pasaste el trapo todos en el programa eh, no cerramos, Sí, la verdad que eh, Lo que venía, venía hablando antes de que ¿Cómo es? De preguntarle a Milcar, perdón eh, Lo que es para los jóvenes la felicidad Y lo que no, ponele Yo digo, bueno, vamos a arrancar Digo, podríamos eh, Buscar, ¿cuál es la definición? ¿Buscas en Google? agarras el teléfono o buscas por Google? ¿Yo? ¿Lo ¿No? Digo ah, bueno, eh, eh, Vos que estás en tu casa agarras el, el Google y decís Pones que es la felicidad. Y el, la definición que te aparece es eh, un estado de ánimo de la persona que se siente eh, plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por lo, o porque disfruta de algo bueno. Esa es la definición. Sí. Claro. Ahora vos fíjate, bueno, eh, estuvimos charlando con jóvenes, eh, sí. nos dejaron sus mensajes, esto, bueno, lo planteó recién a Milcar ¿Cómo cambia? Sí, el hecho de, de cómo analizarlos de la edad y no y sin irnos tan lejos podemos volver a la feria de ciencias con la imaginación de los jóvenes como hasta dónde llega en la cabeza de los jóvenes y de los adultos una palabra una definición que puede cambiar para para de lo que piensa cada uno eh, no mismo sé. lo mismo se demostraba recién cuando hablaba Jorge no la felicidad que le va a él poder eh, de hacer algo pero, bueno claro, de gozar verte... de algo claro. que, que disfruta disfrutar algo, eh, permanecer de esa felicidad está muy bueno y me habías dicho ¿qué habías dicho sobre la, para vos lo que es para vos la felicidad? es que no más o menos un estado tranquilo y conforme a acorde a lo que vas haciendo, ponele ten, sos adulto, tenés una rutina de trabajo, una buena rutina de trabajo, laburás ocho horas, te levantás temprano a la mañana, vas a trabajar, salí del laburo, te cocinas algo no sé, te sentabas en el sillón y mirabas una película y cuando lo empezás a hacer todos los días, te empieza a gustar porque es una rutina que estás haciendo plenamente todo el tiempo y un momento donde te pones conforme y te empieza a gustar tu rutina o sea, un estado donde estés cómodo Claro, bueno, así. Así, claro, claro. Para ustedes es un estado donde están cómodos la felicidad. ¿A ustedes les parece que todo, eh, por ejemplo, digo, ¿no? Usted para tiene una este para caso, él en este claro. caso, pero pongamos ese estado eh, para todos, ¿no? Si sí, uno sí. sale y la rutina, ¿les parece que eso es un estado de felicidad? En mi caso, ¿la rutina, dijo? No, no, no, lo que lo que nombró al Milcar, como porque quiero que opinen ustedes sí, sí. también. Sí, ¿no? pasa que bueno, él tiene sí. su, su idea. Si vos, te, si vos te sentís cómodo en un lugar, es obvio que lo vas a pasar bien y vas a estar feliz, ¿no? Pero, ¿en, en, en qué situaciones vos también encontrás la felicidad, a, a, aceptando de la, de la rutina o de la comodidad? Y en otras situaciones sería como, no sé, cuando salgo a andar en skate, en bicicleta o me junto con mis amigos y charlamos de un debido tema, lo debatimos, hablamos, tomamos mate y es son pequeños momentos claro, cortitos los telos, el el corbeta ¿no? claro. Claro. porque porque bueno ahí ya, ya, ya, ya cambiamos porque él recién dijo de una rutina de una persona de, de adulta claro. y ahora si voy, yo le pregunto a él que cuántos años tenía milcar 14 es muy diferente va más por el hobby por lo que claro, gusta hacer es como que que sí en sí siempre terminamos en lo que uno disfruta claro eh, para mí yo creo que disfrutar y felicidad van de la mano los dos eh, en muchos casos por más que bueno eh, por más que tenga muchas cosas atrás, pero convengamos que, que si te pones a escarbar y fijarte en todo eso, eh, lo que termina diciendo es disfrutar. Eh, no sé qué les parecerá a Mauri y a Brisa a ustedes, chicos. Sí, sí, concuerdo con lo que dijiste, que sería disfrutar. Es eh, también, ¿cómo decirlo? No sé, es el mínimo momento que estás viviendo que o sea... te hace feliz. ¿O sea que ustedes son felices un mínimo momento o es son de... felices eh, no, todo el tiempo? No, porque no está feliz todo el tiempo. Claro, o sea, para no mí la felicidad que... dura o... claro, no un va segundo. A estar, no va a estar 24 es horas que... feliz. Puede ser que sí, pero no sé si de una buena manera. <risa> <Maury>. <risa> yo mira, yo la verdad que no, no no, todo el tiempo me encuentro feliz, pero siempre que... es Bueno, más allá de que siendo yo como persona, ¿no? Eh, yo no, no, no me encuentro las 24 del de la hora feliz. Pero si vos me cruzás en la calle me vas a ver feliz porque también es un poco lo que me gusta transmitir, ¿no? La felicidad que, que, me, que me gusta transmitir a las El personas. ánimo capaz, Claro. Por ahí. O sea, porque a mí me... yo no estoy feliz, pero si lo veo a Mateo que lo veo mal, yo me yo por, por mí ya... Ponía feliz me pongo darle. feliz para darle ese ánimo de felicidad a él claro. para, para traerle de vuelta la felicidad. Pero a vos te ven en la calle y no sabemos si estás feliz. Capaz que estás sonriendo o sea que mostrás una sonrisa pero no es felicidad lo que tenés, eso es, también exactamente yo puedo estar sonriéndote en toda la calle o sonreírle a alguien y, y estar re mal emocionalmente, claro, bueno sí eso también es el, el demostrar el, el mentir ¿no? pero hablando así un así un poco con, con lo que es felicidad eh, siempre trato de bueno de esto de, de, de poder de dar a la otra persona que con la que estoy hablando Transmitirle esa buena vibra eh, Yo creo que la felicidad también Bueno, viene un poco también de lo que es la familia Sí Yo creo que ninguno de acá sería feliz Si, si no hubiera una forma de decir ¿no? Bueno, podríamos ser felices igual Pero creo que sería un poco más distinto Sí, es parte de... Por, claro, es como parte ya de, de, de tu casa Sí eh, Bueno, puedes encontrar también felicidad de, A través de comer Vos podés sí, encontrar sí. la felicidad a, a través de comer, tomando mates, como dice Amilcar. De lo materialista. De lo materialista también claro encontrar felicidad. Sí, ahora vamos a estar en un rato, vamos a hacer una pregunta sobre eso. Bueno. En especial a cada uno de, de acá del panel. Eh, bueno, acá tenemos a gente por Instagram, escuchando por Facebook también. Eh, les decimos, y ¿por qué no? Si nos quieren escribir para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ustedes? Si, si tenés un hijo, si tenés a alguien que decís, pregúntale, che, ¿para vos qué es la felicidad? Entonces nos mandas un mensajito y te leemos en vivo. Bueno, vamos a meternos un poco en lo que decía Brisa recién en el material, vamos a agarrar eso, lo vamos a, a repreguntar lo que decía recién. Eh, vamos a agarrar plata, ¿Dinero? Okay. dinero. Dinero, bien. El dinero produce felicidad, genera felicidad para ustedes. Y es muy depende cambiando de la persona, hay gente que sí, que le gusta ir y le genera felicidad ir y comprarse sus cosas y hay gente que solamente usa el dinero en otra manera, porque hay gente que piensa que el dinero solamente es, es una manera muy rara de concientizar la felicidad. Ponele, vos podés ser feliz yendo a tomar un café a cualquier lado, pero no va a ser la misma felicidad que vos cuando agarras tu termo y te vas a tomar un mata a la playa. Claro, bueno, eh, me pasó charlando con un amigo que iba a venir hoy con acá con Amilcar. Eh, la verdad, que eh, un amigazo que, bueno, no puedo venir hoy. Eh, y, y nada, eh, esto contamos un poco cómo surgió este tema. Eh, les cuento así en breve y seguimos y retomamos con lo que veníamos charlando. Tuvimos un examen en el colegio. Tuvimos un. Escena atrás de cámara. Eh, tuvimos un. Un examen en el colegio, el cual, bueno, pudi pudimos nosotros tres salir de ese examen, ya que eh, habíamos terminado. Y bueno, estamos en el recreo charlando y nos ponemos a charlar con la idea de venir a la radio y charlar que tenían ganas. Y arrancan a debatir ellos dos sobre, sobre el la felicidad. Tema. O Ahí sea, está. yo estaba hablando con este amigo, su y empezamos a hablar de eso. Entonces digo, bueno, che, qué buena onda, vamos a hablar esto a la radio y arrancamos así. Entonces, este chico le hago la misma pregunta del dinero, la cual surgió después acá. Y me dice, a mí... Eh, no me genera felicidad el dinero cuando lo gasto ponerle para mí solo. Pero si voy a hacer algo con mi familia y utilizo ese dinero me genera felicidad. Wow. No solo. Wow. eso es una de las cosas que me planteaba. No sé cuál, cuál será el caso de ustedes o en el caso que me olvidé decírtelo antes de preguntarte eh, si, si el dinero no genera felicidad para ustedes, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es eso con lo que, con lo, que lo confundimos? Ser, bueno... Eh, sí, es, es complicado porque Por más allá de que a veces la, la, la plata no da felicidad Es como que también te da una ayuda Y si vos no tenés plata, tu estado de ánimo no es el mismo de siempre Y aparte empezás a decaer de a poco También que el dinero eh, es material eh, Obvio que vos no podés comprar el tiempo No podés comprar el amor No podés comprar eh, el espacio No podés comprar nada con, eh, haciendo, sabiendo que, que el día de mañana vos te vas o sea, para mí lo que es el dinero en sí eh, no es lo más importante, pero sí que ayuda. Como como escuché en una propaganda que el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Claro. Había una propaganda que para mí, yo me puse a pensar eso y es una propaganda... ¿Será más por el placer, capaz? Yo creo que sí, vos, vos cuando tenés dinero y te, te das, te das ese, ese, ese placer de decir, sabes qué? Hoy me fue, es sábado a la noche me compro una cerveza. Y claro. tenés tu felicidad ahí. O también puedes decir, bueno, un jueves a la tarde me voy a comprar un cono de helado. Claro. Sí, es, es darse el gusto. Claro, es darse un plato. gusto. Y eso capaz que sí te genera felicidad. Claro. Darse un gusto, que es distinto del ah, dinero. Claro. Y entramos en otra cosa. O sea, eso, sería, eso es lo que va mejor. Claro. A ver, eh, Lau, ¿y para vos los adolescentes son más felices que los adultos en el día a día? ¿Será porque no sé, poner que los adultos eh, tengan más responsabilidades? Que eso no quita, que no, que no, que feliz. no sea feliz, eh, no sé cómo, cómo lo ves. O sea, yo no puedo hablar por ustedes. ¿Qué piensas? No, no, como bueno, vos pensás hablar del lado de, adulto, hablar, de, claro. el lado de adulto. adulto. Por eso te lo pregunto Trajeron un tenita que. <risa> <risa> Está muy bueno el tema, la verdad. Eh, sí, que lo, me gusta escucharlos. Me gusta escucharlos para después yo ir y. A Todos almohada, vamos a dar nuestra opinión igual, a la pero. la almohada ir y preguntar todas estas cosas que estuve escuchando de ustedes, ¿no? Eh. Yo creo que, como dijo Mauri, primero irme a que el dinero no, no hace la felicidad. Considero que, que uno puede ser feliz igual. A veces cuando no tenemos dinero nos angustiamos, pero pero la felicidad está en otro lado, que no sea el dinero, porque una cerveza si te la querés tomar, la podés tomar y es producirlo y trabajar para que te puedas tomar esa cerveza y que te haga feliz, ¿no es cierto? Hay otras claro. cosas, creo. Es como dijiste vos. Y la pregunta que vos me hiciste, si los adolescentes son más felices... Que los adultos? Eh, yo creo que ¿De todos ser podemos porque? ser. No, no sé si son más felices. Quizás tengan menos responsabilidades. Que eso no quita que un adulto, como dijiste antes, sea feliz igual, porque eligió esa responsabilidad. Y. A ver, me, me doy vuelta yo sola. Yo creo que ustedes están en plena etapa de ser felices y que nada los pueda. Eh, les pueda coartar esa felicidad que pueden tener porque están en plena edad para ser feliz. Ahora, ¿qué piensan ustedes, cada uno de ustedes, los adolescentes? Vuelvo a lo que dijo Mauri tomo todo lo que dijeron, eh, pueden ser que demuestren ser felices y por dentro tengan una sensación que no les, no los eh, no los pueda completar todo lo que tienen para poder llegar a esa situación de felicidad que ustedes necesitan. Sí. Entonces, yo creo que tienen todas las herramientas para ser felices. Después, si son felices o no, habría que preguntárselo a cada uno de los adolescentes que... que porque ustedes también tienen responsabilidad. O sea, son diferentes etapas, ¿no es cierto? Sí, obvio. Así que considero que sí, que no, no ni sí ni no. O sea, son felices. Sí, sí. La idea es ser felices, tanto adultos como, como adolescentes. ¿Cómo, ¿Cómo era la, la, la pregunta, la dirección? De, la de si los adolescentes son más felices que los adultos. Si los adolescentes son más felices que los adultos. Eh, ¿Para vos, Amilcar? Y la verdad que cambia, porque como te lo dije anteriormente, es, es una manera rara donde vos más o menos te estás implementando emocionalmente. Ponele, no es lo mismo un adulto que un adolescente. Un adolescente, no sé, va a la casa... Se cocina algo para comer, de vez en cuando se lava la ropa, ayuda a los padres a limpiar, sale. Y un adulto es diferente porque va, labura, se compra sus cosas y después llega a su casa cansado y se acuesta a dormir porque otra cosa no hace. Entonces, como vuelvo a reiterar, el estado de ánimo, de felicidad también sería un estado de confort, estando conforme con lo que así es acorde día a día y tratando de implementarlo en algunos otros días, ponerlo un fin de semana, a salir con unos amigos y divertirte. Claro, bueno, cuando yo igual pienso, que, o sea, tomando ahí un poco lo que dice Amilcar, eh, cuando hablamos de felicidad entre jóvenes y adultos, yo ya creo que se marca una diferencia porque... No no, no no todos no todos los seres humanos con contemplamos los mismos sentimientos Puede que a Mateo le haga feliz una cosa, a mí me haga feliz otra cosa Sí, depende de cada uno Claro, y yo creo que para mí en, eh, no hay una gran diferencia entre felicidad entre el hombre Entre el hombre y la mujer iba a decir, ah, qué bueno. Contra los jóvenes y los adultos Porque el simple hecho de que Laura es feliz con su hijo de, que es joven Y ahí es una felicidad mutua porque también hablando... De, del hijo de Laura es feliz con Laura, ¿entendés? O es feliz con otras cosas. Claro, es como que hay una hay una relación. Para mí la felicidad entre el adulto y el joven hay eh, tienen sus similitudes y, y también hay una felicidad que que, que que el adulto mayormente tiene más allá de que sea con un hijo puede ser con un perro. <risa> o sea, hay cuántos claro. jóvenes hay que, que gracias a un perro salen de, de, de muchos problemas. Gracias, no se me escucha una guaracha allá al fondo. <risa> Eh, ah, no, es mexicano, ¿no? Más o menos, sí. Creo que sí. Sí, bueno, ves, ahí a Laura le da felicidad a usted de esas clases. La música. ¿Entendés? Bueno. Ah, ya entendí. Ah, ahí está. La felicidad de perder. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí está. Bueno, perdón, me te corté No, no hay problema. No, estuvo muy bien eh, ubicado el, claro. el tema. No, vamos a leer ahora, si les parece, chicos, un poco de lo que nos dejaron los jóvenes para ellos, que es la felicidad. Eh, no sé, Bri, si tenés ahí o si querés que lea ver, yo. Sí, sí, sí. Mientras tanto que bueno, buscamos. Subimos... Yo también tengo un par de ¿Sí? mensajes igual. Mándale no, vos entonces. No, pero va a hablar, Bri, bueno, listo. habla, listo. Bueno, listo. <risa> <risa> a, a nuestro Instagram, sí. eh, que nos interesaba qué pensaban ustedes la felicidad, y me pusieron que todavía no consiguieron o siguen buscando la felicidad. Perdón, o, perdón, me paro ahí. Que no? ¿Qué? No, que siguen buscando la felicidad, que todavía no, no, no tienen felicidad. a los, ¿Un adolescente? a un adolescente, un joven. Bueno, están buscando... Eh, después me pusieron ¿Tale? mis hijos. Bien. Eh, la un, familia, claro, para... Claro. Un porro me pusieron. <risa> bueno, la eh. plata, que es lo que hablamos recién. Y después me mandaron un mensajito que dice, para mí la felicidad es una actitud, un estado mental y emocional ante la vida. Algunos consideran la felicidad como meta a la que llegar. La felicidad para mí es la ausencia del miedo, es vivir la vida en plenitud, sin miedo a exponernos o incluso a sufrir. Es vivir la vida sin miedo. Está bueno, se me gustó, sí. ¿eh? Sí. Me gusta. Yo tengo acá uno? más dijo? Sí. A ver, la, sin miedo es vivir la vida... Eh, la ausencia del miedo es vivir la vida en plenitud, sin miedo a exponernos o incluso a sufrir. Bien. Está Perfecto. bueno. Perfecto. Bueno, yo tengo una amiga que también le pregunté y me dice eh, que depende de donde, desde dónde lo mires. Pero para mí la felicidad es un sentimiento que aparece, digamos, cuando haces algo que te gusta o estás con alguien especial para vos. Ahí podríamos meter la familia, un sí. eh, montón de cosas. Y volvemos siempre a lo que te Pero, decía antes, a lo que le decía, chicos. Es ese ese que... mensaje, eh, perdón, sí. yo, te, yo le preguntaría a esa persona, quiere decir que si no estás con alguien que te que querés y te sentís bien no sos feliz no, no es feliz claro eso, eso y eso yo sí yo también claro, plen claro. plenamente eso lo mismo Una pregunta. sí la verdad que sí me quedé pensando porque me, <risa> me mató eh, Puede ser igual. sí sí porque en sí la felicidad yo creo que eh, más allá de que lo trajimos hoy para hablar es como que es un tema muy... es un, te es, es un, tema, es un muy... tema que estás decís con, no, no, ¿con, no qué, ¿Con qué sos feliz vos? Y no creo que agarras una lista y decís esto, esto, esto, esto, claro. esto, esto. Porque no es una cosa la que te hace feliz. No son dos, no son tres. Son, claro, son, son un varias. montón de cosas. Y capaz que ni siquiera vos sabés qué es lo que te, te hace no, feliz. No, tengo idea. ¿Entendés? <risa> yo no sé, en estos momentos... Eh, entonces, no sé. es, es un tema eh, muy, muy oh delicado. Aparte no sé. es un debate que, bueno que se viene hablando ya de, de, de, de hace tiempo imagínate sí. que lo estudiaba Aristóteles claro. <risa> o sea imagínate que nosotros eh, que lo estudiaba Aristóteles la felicidad Me podríamos traer para rojo <risa> <Me traía. risa> por eso te digo no o sea lo, lo que es eh, lo, lo amplio que es la felicidad eh, lo, porque bueno cada, cada persona es su mundo repito siempre lo mismo cada persona su mundo y cada cada mundo busca la felicidad que quiere y para mí la felicidad, más allá de que ya, ya terminamos, lado ya sé que está un poco... No, no, no, por mí está todo bien, no, no les estaba diciendo ah, el bueno, tiempo. no sé, Yo creo que estaba bien controlando el tiempo. ¿no? Aparte podemos terminar Después a la hora te que tengamos dos ganas. Minutos. Sí, sí. Acá nos mandaron un mensaje por eh, Instagram y pusieron, para mí la felicidad es un momento en el que estás conforme con la vida o satisfecho por lo que hiciste. O por lo que estás haciendo. Claro. Sí, Porque que... ustedes eh, tienen todo, tenemos todos un proyecto de vida. Claro. Eso sería, ¿qué los motiva a ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que los hace feliz también? ¿Qué te motiva a vos? A ver, nomás un día que yo para mí la felicidad es, tiene que ser todo el tiempo, ya o sea, el estar sentado acá tenemos que, que estar felices por estar, el respirar simplemente es sí. muy amplio y me dirás, uy estás diciendo cualquier verdura porque no, no todo es, es un estado, ¿no? Que estamos, no estamos siempre en felicidad Pero ya al estar con vida Creo que, que es un... Claro. Ya te tenés que sentir feliz eh, Pero si yo les pregunto A ver a Mil... A, a Milka A Milka, a Milka eh, Nombrame un momento donde te sentís muy feliz El momento donde me siento más feliz Es cuando tengo puestos los auriculares Y vuelo con el skater en algo Donde estoy en el aire y pienso Estoy plenamente feliz y mm, hay que vivir sin miedo porque para morir nacimos, ¿no? Y ese es el momento eh, donde más feliz me encuentro. Muy profundo. Sí. Bien, es tu pasión, el skate. Sí. Bien. ¿Vos tenés otra pasión también? Sí, la bicicleta. Ah, bueno. Mateo, nombrame un momento en cuando sos muy feliz. Y cuando estoy adelante del micrófono, ya sea acá, eh, con la banda, la verdad que es un momento que... ...que no me lo saca nadie... ...es, es el momento con el que... decir qué momento conectás que decía dónde te fuiste... ...y cuando yo cuando agarro la guitarra... o pues estoy adelante de un micrófono... ...es lo que decimos... Eh, ...yo estoy contando los días para venir acá a la radio... ...para hacer sí, el programa... Verdad. Eh, ...la verdad que... ...sí, me parece que esa es una de, de, de mis principales motivaciones... ...lo que me hace feliz... Eh, ...no sé... ...Bri y Mauri... Eh, ...no sé... Eh, ...un domingo en familia... Eh... que no te lo saca nada no obvio que no eh, ni idea qué sé yo eh, traer a alguien y maquillarlo en casa eh, ver películas acostado todo el día la feliz, leer no sé sí, está bueno, cosas. bueno. Eh, ni idea a vos Mao eh, a mí bueno no, no me quiero poner tan tan tan tan profundo sí, decirme, tan espiritual no pero yo me siento feliz cada vez que comparto aunque sea aunque sea un mate nomás eh, creo que compartir con la familia es la, la máxima felicidad que me da eh, sí, compartir concuerdo. el tiempo con, con las personas que me rodean eh, soy feliz también solo porque yo también soy feliz solo eh, bueno, traté de buscar mi felicidad solo estando sentado tomando un mate eh, me, bueno, mismo me voy a la playa a caminar solo me voy a la plaza porque sé que la felicidad también no, no depende de él, sino también depende de uno mismo, si es que la quiere tener. Eh, también soy feliz mirando fútbol, mirando independiente. Eh, soy feliz cuando hago música, cuando tengo la oportunidad de trabajar con chicos. Creo que yo la felicidad también la, la trato de buscar en todos lados, porque si le vamos a buscar lo negativo a la vida, como dijo Amilcar, ¿para qué vamos a buscar la, la, la, lo negativo a la vida si eh, vamos a morir el día de mañana? o sea para mí la felicidad la tiene que encontrar uno de su propio de su propio ser primero buscar la felicidad de, dependiendo de nadie o sea dependiendo de nadie en el buen sentido no si vos estás solo y no puedes compartir un tiempo listo ahí tenés motivo de buscar felicidad con vos solo por por, claro. por experiencias no por experiencias de vida o por lo que uno vive o por lo que uno sabe o por lo que uno quiere saber o por lo que uno quiere entender para mí la felicidad también depende de uno espectacular, demasiado <risa> sí no. es que yo creo que es, es, es así o sea, como dijo Mauri, no es necesario estar con alguien para ser feliz lograr estar eh, feliz solo. solo, mirando una película o, o tomando un mate solo frente a la playa, por ejemplo mira para no irme tan lejos eh, la otra vuelta, bueno, tuve la oportunidad que gracias a mi mejor amigo que me regaló la entrada del cine, es más, porque iba a ir con él pero bueno, con problemas que tuve de la operación eh, no pude ir y yo dije, bueno, sabes que No pasa nada, voy solo. Porque yo me siento a gusto también de hacer las cosas solo. Creo que eso también es bastante importante. Y yo me sentía recontento corte. <ríe> me regalaron una entrada de cine, ¿eh? claro. vamos, vamos vamos a ver película dije yo, ¿viste? Y me veía solo eh, como las personas eh, hablaban en mi alrededor. Y de, me, me preguntaban, ¿por qué venís al cine solo? Me preguntaban. Y yo la verdad que los miraba y decía, ¿cómo, cómo? O sea, sí o sí se necesita alguien para venir al cine, está bien que si vos lo querés compartir en el momento, está bien, lo podés compartir. Pero la, la gente me preguntaba por qué. ¿Por qué me preguntaba eso? Porque era impresionante el cine, el cine completamente la sala, completamente llena. Y el única la única persona solo en el medio de la fila era yo. Con mi entrada de, de, de cine y contento. Claro, claro pues no te es que volvemos a lo de darse, darse un gusto, que es lo que le genera la felicidad a uno. Pero no les ha pasado, eh, son muy jóvenes también ustedes, ¿no? De que tienen ganas de ir y a algún lugar y siempre porque no tienen una compañía, ¿no? ¿hasta qué arrancan? ¿Me da vergüenza? ¿Qué van a decir si me ve el otro? Claro. Y es como dice Mauri, le, se pregunta a la gente, ¿no? Y, y te quedas con las ganas esas que quizás te hace a él le hizo feliz recibir su entrada, el regalo e ir al cine. ¿Y por qué eh, quedarse con esas ganas de, de ir porque esté solo? Por eso es encontrar la felicidad en cada momentito eh, de la vida Tratar de, de ser feliz con lo con lo que tenemos no Con lo que está al alcance de nuestra mano y, y es muy difícil, no es fácil Porque muchas veces me han preguntado si soy feliz Y quizás digo que no porque me falta alguna pelotudez, perdonando no Y sí, eso obvio. no completa la felicidad, la sí, verdad sí. Así que me gustó el tema que trajeron, me gustó cómo lo hablan eh, La verdad chicos, los felicito están haciendo los reprogramas ustedes. Así que tengo que, que felicitarlo porque eso también me hace feliz. Muchas gracias, Lau. No, es que es verdad. Por las palabras. Bueno, no sí, sé. la verdad que... Eh, sí, una de las cosas que, que es lo que planteaba hace rato. Eh, venir para acá para mí es una felicidad. Y, y ver que este programa está progresando es otra maravillosa... otra eh, mara Bueno, no me salía la palabra. Eh, <risa> una otra maravilla, ahí está. Claro. ¿Tenemos eh, algún otro mensaje? Eh, Acá en Instagram, yo se terminó el vivo para todos los que estaban escuchando ah, eh, Salimos eh, un ratito nada más, no sé si por Facebook eh, eh, No, yo tengo mensajes, me llegan así por, por WhatsApp sí. Es más, bueno, ahora me, me acaba de mandar un mensaje mi viejo Que también él está eh, hablando sobre, sobre la, la felicidad Y bueno, un poco también lo in, que él inculcó en ¿no? lo independiente, ¿no? Claro. <ríe> la felicidad del padre de ver el partido no con su hijo claro. Me dijo también, cuando tus hijos cumplen sus sueños, eso te hace feliz eh, totalmente y sí después me, me pusieron eh... o ver feliz a tu hijo te claro hace feliz. eso también por eso le digo no que la felicidad entre el joven y el adulto no es una felicidad Ahí. que acá me, en cuanto a eso me pusieron creo que el parámetro de ver un adulto o un joven creo que el parámetro estaría en las vivencias exactamente claro sí también es el, es lo que yo traje para pasar eh... Muy rápido, muy rápido por encima es eh, los, los cinco elementos de la felicidad cerramos que yo, la verdad... nombrarlos y salimos con eso claro eh, me pareció la verdad que no estoy de acuerdo por lo que planteaba hace rato pero esto lo investigué supuestamente por lo que dicen algunos es así que esto generalmente te hace feliz en mi caso no, porque como dije no son cinco cosas las que te pueden hacer feliz en una vida, sino son muchas cosas que para mí yo hoy en día no las puedo explicar Así que, eh, eh, las cinco cosas. Primero, tener un bienestar espiritual, un bienestar físico, un bienestar intelectual, un bienestar relacional y emocional. Esas son las cinco cosas que supuestamente una persona puede hacer feliz. No sé qué piensan, yo estoy en desacuerdo completo. No sé, Amilcar, Uriza, Mauri y Lau, ¿qué piensa para ir cerrando? Y ya nos vamos con esto. Em y sí. para mí la felicidad son esos pequeños momentos donde puedes disfrutar pleno lo que estás haciendo o cómo lo estás viviendo. Pero hay mucha gente que lo interactúa de maneras muy diferentes. Claro, sí, depende de cada uno. ¿Me habías nombrado espiritual? Bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Pa pasa, igual también yo creo que, que, que hoy en día tenemos muchos problemas bueno con lo que es el bullying. Y si yo creo no, yo no, le, no, le, no estoy tan tan de acuerdo pero siento que yo cualquier persona puede ser feliz siendo siendo dos metros, midiendo un metro yo creo que es pensarse pues sentarse a la mesa y pensar eh, ¿qué, qué son las cosas que a mí no me gustan y qué son las cosas que a mí me hacen feliz y ahí es ponerse a estudiar un poco en sí mismo no dijiste espiritual Después, ¿qué me dijiste? Espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Intelectual, bueno, emocional... Wow. Sí. Sí. Porque si no estamos bien emocionalmente, la, la, creo que la felicidad es lo... Bueno, es lo que menos estaría... Es una bruja. Claro. Como Sí. Claro. Y... Wow. Eh, tengo que pensarlo, boludo. Perdón por el boludo, ¿no? pero tengo que pensarlo. lo que yo sí. es bueno una reflexión sobre el tema y, y cerramos con esto, capaz que lo que quiere decir esos cinco elementos es redondear todo de una manera para no tener que ponerlos en lista claro. lo que hace la felicidad claro como... pero es, es lo que decía Milcar o sea es por depende de cada uno, obviamente entonces que depende de por tanto, eso de cada uno. Eh, para mí esto no se puede englobar, hoy digamos. en día estaría muy, estaríamos todos muy desacuerdo, creo que por ahí pondríamos otra cosa hoy en día si lo pones a preguntar en la, en la calle, la mayoría de personas te dirían que sí o sea, no. es una pregunta que, no. se, que se respondería, eh, no masivamente, eh, en general, digamos. Claro. Y no, porque pasa por, por lo que claro, siento uno. Claro, pasa por lo que siento uno. Me parece vale. a mí. Así, bueno, una reflexión para el tema, si querés a Milcar un mensaje para, para los jóvenes que nos estuvieron escuchando, no y bueno, a los demás de los oyentes. Eh... Si, si, si, tenés, si, si le tenés querés mandar un saludo si a alguien saludo. para ir cerrando. Es un 30, un 30 segundos, un minuto que puedes hablar vos libremente en el micrófono para todos los que te están escuchando atrás de la, de, de la pantalla. Aparte de la media hora que estuvimos charlando. Exactamente. Bueno, le mando saludos a mi vieja, a mi hermano. Y creo que no lo vieron porque no sé, le pasé la cuenta, pero creo que no entendió. Está bien. Igual todo queda subido, así que cualquier sí, cosa sí, se, puede, sí, no sé. se puede ver después. Así que bueno. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado esperemos que les haya gustado para, el debate para ir cerrando no que yo justo bueno sí. yo tenía una frasecita ahí de, Me... de sí de sí, una personalidad que... no, no no no no no es otra es otra rama completamente distinta no de, de Pepe Mujica Ah, listo pepe, entonces tú, nos vamos con eso pepito, que, que Pepi que, que sí que amo, es un genio muquita. hablando de la felicidad la verdad que nada perfecto nos no pedimos la... y lo y lo lees y ya nos vamos con eso claro que yo ya iría cerrando sí, ¿no? sí, sí, por sí, eso por eso bueno muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado nos vemos el próximo miércoles por arroba no, no no nos vamos todavía, ¿Nos, nos, vamos? No, no. Nos, vamos todavía. ¿Nos, nos vamos no volvemos un ratito más ah bueno sí no. Instagram bueno entonces bueno vamos de este de este bloque claro bueno bueno vaya a leer la frase así ya cerramos un rato bueno, dice Pepe Mujica que dice, creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Exacto, me encanta. Lo vuelvo a leer si quieren. ¿no? Dale, vale. dale, a ver. otra vez. Creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Pepe Mujica la libertad, Las cosas que te gustan, la libertad Así Y que es chicos, ese cachito es lo que hablábamos No las 24 horas del día, sino es un momento que te hace feliz ¿Y por qué no estar, vivir en libertad Y hacer las 24 horas del Más día vale. Lo que uno tiene ganas O todo hacerlo como si fuese la libertad O felicidad Porque este, yo por ejemplo Me encanta y soy feliz yendo a trabajar ben, Ahí está Entendé? Una de mis partes felicidad Lo yeah. disfruto Así que bueno, nos vamos ya volvemos. con eh, ese mensaje de Pepe Mujica ¿Volvemos o no volvemos, Mate? Ah, perdón. perdón oh me... <risa> Ya nos íbamos directamente. No. Sí, así que bueno, ya volvemos por más Miss Magazine. Eh, no por sé si volveremos joven. por Facebook, por arroba joven, o si ya no, vamos no, directamente ya por, la por la página. Así típico. que bueno, nos despedimos por la página, repetimos para que nos puedan volver a escuchar rápidamente. Eh, por Miss Magazine oficial, lo mismo por en la cuenta de Instagram, nos pueden escuchar y ver también por www.miss-mediomagazine.com y por dónde más, Mate. Y por el canal de Telpin 783 ya volvemos. Exactamente. Muchísimas gracias por escuchar.